Bueno, saludos, soy Israel Banguera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para crear un punto de restauración en el sistema con el fin de que si pasa algo inesperado en el sistema ustedes lo puedan restaurar al punto que lo tenían en un buen estado entonces nos vamos a Equipo, a algunos les aparecerá Equipo por aquí, pero vamos a clic aquí en Archivo, Equipo y en equipo damos clic derecho y damos propiedades y aquí en propiedades damos clic en protección del sistema y aquí seleccionamos disco local C luego creamos damos clic aquí en crear y aquí ponemos un nombre para que el sistema pueda identificar fácilmente el punto de restauración Es muy importante que siempre punto de, eh, creen un punto de restauración para que de esa forma tengan el sistema seguro y no corran el riesgo de que pase algo en el sistema y puedan perder información importante en, eh, instalada en el sistema o les toque montar un nuevo sistema a causa de un error grave en el sistema. Entonces simplemente crean un punto de restauración y el sistema se va a retomar desde ese punto y todo continuará en perfectas condiciones. Como pueden ver, aquí ya se creo, damos clic en cerrar, luego aceptar, cerrar aquí, cerrar y listo, ya el punto de restauración está creado, o sea que si pasa algo en el sistema eh, simplemente restauramos y para restaurar hacemos el mismo proceso seleccionamos el disco donde tenemos el punto de restauración y damos clic en restaurar el sistema y ahí nos busca el punto, damos clic en el punto de restauración y se regresa al estado en el que estaba cuando creamos el punto de restauración. Bueno, por ahí espero que le funcione bien de suscribirse.